Veamos un ejemplo que clarifique lo que venía diciendo. Acá podés notar que lo que está resaltado está en colores, va a ser más fácil la lectura. Insert into, como te decía, es palabra clave, no hay nada que decir ahí. Películas es el nombre de la tabla sobre la cual vamos a querer agregar un registro nuevo. A continuación, estamos nombrando todos los campos a los que les vamos a querer dar valor. Esto, bueno, lo vamos a ver un poco más adelante, pero tiene que ver con una característica, que es que tal vez al momento de insertar un registro nuevo, no tengas toda la información de todos los campos. Eso no necesariamente te debería impedir agregar un registro nuevo. Hoy, por ejemplo, no tenés tal vez uno de los datos, pero más adelante podrías tenerlos. Entonces, lo importante, como te decía, es nombrar todos los campos a los que les vas a querer asignar valor, y luego, en, el, en la parte de values tener cuidado de que la correspondencia se mantenga. ¿sí? En este caso el nuevo registro va a tener como título avatar, rating 2.9, premios 2, etcétera. Una sintaxis alternativa del insert es aquella que, como podrás observar, no declara la, el listado de campos. En este caso lo que asume el MySQL es que vas a estar dándole valor a todos y cada uno de los campos. Voy a volver para atrás un momento para que notes la diferencia. Fíjate que acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores declarados. En el ejemplo anterior hay 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? La diferencia está en que en este caso estamos obviando el campo ID y acá como no lo estamos declarando hay que darle valor a todos y cada uno de los campos. Antes de continuar, pasemos a una pequeña ronda de ejercicios. El primero de los ejercicios dice insertar 5 películas a la tabla, obviamente la tabla películas, aclarando todos sus campos. Bueno, vamos a ver entonces cómo podemos hacer eso. La primera versión que voy a intentar es utilizando el MySQL Workbench. Así que vamos a ver, vamos a hacer un insert into... Voy a seleccionar la base de datos, como decía, que tengo que especificarle todos, todos sus campos. En realidad, puedo no, no especificar ninguno. Voy a decir directamente cuáles son los values que quiero insertar. Para eso, me voy a fijar cuáles son las columnas que tengo. Entonces, voy a poner un ID, un título. Rating, eh, aquí dice premios, fecha de estreno. Vamos a ponerle la verdad que no lo sé. Y la duración, eh, supongamos que está en minutos. Vamos a ejecutar la query. Y bueno, ahí funcionó. Lo que habría que hacer para hacer 5 de estas, bueno, se pueden hacer varias cosas. Lo primero, obviamente, sería tomar esto y hacer cinco copias. Esa es una posibilidad. La segunda posibilidad es utilizar una sintaxis alternativa como esto. ¿Sí? No es una gran diferencia, pero por ahí te ahorra un poquito de, de trabajo. Especialmente si tuvieras que especificar la lista de, lo, de los campos. ¿sí? Acá entonces puedes poner otras 5 películas y puedes ver cómo ejecuta. Y listo La primera sentencia que te quiero mostrar es insert. Insert es aquella que te permite crear un registro nuevo. ahora te podrás preguntar que, bueno, crea un registro nuevo. ¿Qué valores se le van a asignar a ese registro? Bien, eso es precisamente lo que vamos a indicar al escribir la sentencia insert. Entonces, lo primero que quiero que, que notes es que las palabras que están escritas en mayúsculas son palabras claves. Eso significa son literales, no se puede cambiar. Por... no sé, en contrario, las que están escritas en minúscula son lo que les llamaríamos placeholders, o sea, lugares donde tenés que cambiar lo que está escrito por lo que corresponda según tu caso. Eh, ya lo vamos a ver en un momento con los ejemplos. Importante entonces sobre la sintaxis es insert into, el nombre de la tabla sobre la que querés agregar un registro, entre paréntesis el listado de campos a los que vas a querer darle valor en el mismo momento en que insertes el registro. Luego la palabra clave Values, y por último el listado de valores que, va a, que van a ser asignados a cada uno de los campos que declaraste antes. Esto es muy importante que notes que hay una correspondencia posicional. Es decir, si vos dijiste que el primer campo al que le vas a asignar valor es, por decir algo, el nombre, el primer valor que pongas dentro de la lista de, que acompaña la palabra clave Values es el que va a tomar el campo Nombre para el registro nuevo.